John R. o mejor conocido por su personaje en YouTube, Autoclick clave es un joven que comenzó su historia como creador de contenido en una página de Facebook con el nombre Minuto Autista. Lamentablemente la página fue retirada de la plataforma de Facebook tras ser acusada por difundir mensajes de odio y abusar del contenido vulgar. Tras esto John R. decidió retomar su antiguo canal de YouTube, lanzando poco tiempo después su video titulado Contenido Cuestionable, Megamus Fuente. Este video en especial es considerado por él como el video que impulsó de cierta manera su moderado reconocimiento en la plataforma. Su título como crítico adaptable se lo coloqué gracias a su gran facilidad de emular distintos tipos de contenido que frecuentemente él suele criticar. Me refiero a que suele parodiar y lo hace muy bien. Finalmente agradezco de todo corazón a Autoclick por acceder a contestar esta serie de preguntas. Y sin más rodeos, les presento a... Autoclick Caos Clave el crítico adaptable. Primero que nada, gracias por invitarme a la entrevista, realmente estoy muy feliz de estar aquí. Así que comencemos con las preguntas. Autoclicos Clave empezó como un personaje el cual se encargaba de criticar de manera ácida y bastante brusca algunas cosas en internet y pasó a ser una ventana para dar mis opiniones y críticas de manera muchísimo más objetiva. Mis más grandes pasiones en la vida vienen siendo superarme, tanto monetaria como socialmente, y hacer videos, me encanta hacer videos. Mis pasatiempos favoritos, que ya son pasatiempos monetarios, es el hacer videos y de vez en cuando hacer chistes de imagen, lo cual son memes. Virtudes puede ser mi humor, la buena edición que le pongo a las cosas, mis puntos de vista y muy de vez en cuando esos chistes ácidos que dejo fluir. Mis defectos es que a veces no mido lo que hablo y me han costado incluso amistades. Mis defectos pueden ser eso, que no tengo tanta censura como quisiera y puedo lastimar a los demás. Las personas que más aportaron autoclickos clave viene siendo el admin de Minuto Autismo, una página de Facebook que ya no existe, Esquizofrenia Natural, Dayo Script, Dilantero y finalmente yo mismo. El momento más feliz de mi vida alguna vez fue cuando alcancé un millón de likes, por alguna razón estuve muy eufórico debido a que nunca pensé alcanzar esa cifra, la alcancé en la página Skinometer Memes. El peor momento de mi vida puede ser cuando me la quito Facebook o también puede ser cuando literalmente me mudé, eh, se me acabó el dinero y no tenía para comer. Pero se sanó, con la quincena empecé a mejorar y ahora puedo vivir plenamente así. Mi mayor miedo es perder a mi abuelo y también viene siendo el perder a mi padre. Creo que no hay mejor época que haya podido nacer más que en esta. Me hubiese gustado incluso nacer en el futuro, pero esta época para mí es más que suficiente. No busco estar en el pasado, realmente me la vivo en el presente y viendo hacia el futuro. Las series y películas que más me están gustando son Black Mirror, Hilda, Eddie Eddie y a lo mejor Garfield. Por cierto, mi película favorita es Matrix. Realmente casi no escucho música, escucho más beats de rap, que de hecho son los que pongo en las músicas de fondo para mis videos. Mis personajes favoritos serían Morfeo, por la seguridad y decisiones que tiene. Tal vez también lo que viene siendo Erizo, que es una caricatura recién de Cartoon Network. No recuerdo el nombre, pero es bastante agradable, me agrada bastante. Y por último estaría Hilda que es una caricatura que apenas he comenzado a ver y me encanta el optimismo, me encanta el fluir de sus acciones, así que me motiva bastante. Realmente no tengo personajes históricos que motiven o que quiera o que no quiera, simplemente aprendo historia y ya, algún día yo quiero formar parte de ella. Cambiaría que la sociedad sea tan sosegada y que se vaya a extremos, no me gustan los progres ni tampoco lo que llamamos fachos o derechistas, soy una persona de centro amable que creo, bien, podemos llegar a puntos cuerdos sin llegar al extremismo o a la discriminación. Cambiaría mi carácter y la forma impulsiva en la que cuento chistes o la forma impulsiva en la que intento socializar casi hiriendo a mis compañeros. Actualmente a la vida yo la veo como una superación, día a día voy por ahí superando mis obstáculos, ya sean monetarios o sociales. Cada vez voy mejorando tanto en mi página como en YouTube, así como también en el labor. Poco a poco voy formando la casa a la que me he mudado y espero algún día tener mi propia casa. Sinceramente, a todas las páginas que alguna vez se acercaron a mí para tener un poco más de like y que yo les compartiera, les agradezco por tenerme esa confianza, a todos los suscriptores que me platican experiencias y a todos los que hacen dibujos, estoy muy agradecido con ustedes por la confianza y por su tiempo. Y no se diga a esos suscriptores que creen que incluso estoy infravalorado cuando yo pienso que estoy sobrevalorado por ustedes, los estimo demasiado y creo que sin ustedes no tendría motivación para estar subiendo un video. De manera sincera, lo hago por dinero y por ustedes, porque queramos o no. Aunque tuviera un montón de ingresos, no me sirve de nada si no tengo la motivación de estar con alguien que sé que disfrute mis videos y no solamente los ve por morbo. A todo aquel que desee alcanzar sus sueños, sea constante. Yo lo tuve que hacer. Literalmente llevo bastante tiempo en YouTube, llevo bastante tiempo en Facebook y hasta el 2016 fue cuando fue mi año dorado, donde tuve ese ascenso. Así que sigan intentando, no importa qué pase, algún día tendrán esa oportunidad y ustedes sabrán si sí aprovecharla. Sinceramente tengo una visión infantil la cual es vivir de esto, pero también se puede decir que quiero ser un gran ingeniero y si algún día se puede, tener una relación bonita, sólida y amorosa. Reitero, muchas gracias por haberme invitado, realmente me siento especial al que alguien se tome el tiempo para hacerme una entrevista y la suba a YouTube, así que muchas gracias.